Desperté, de repente, cubierta de lágrimas ah, Este sueño anhelo continuar ¿Por qué me siento tan solo? Oculto mi rostro en la fianza almohada y deseo regresar al sueño que se.